En pocos días se va a conocer el estudio realizado en todo el país para que se concrete esto de que Argentina tenga su tabla propia de talles. Qué bueno y qué o sea, importante lo que estás diciendo. importante, uh -huh. es un paso hacia la ley de talles, reglamentada hace un año en nuestro país. Bien. Y además tenemos que recordar que Mendoza desde 2013 tiene una ley de talles que nunca se cumplió, la que nunca se le dio bolilla. Uh -huh. Bueno... Hoy hablamos de este paso, por eso decimos traemos una buena. Traemos una buena porque en días no vamos a ver qué es lo que está pasando con esta nueva ley que intentamos tener acá a nivel nacional. Y para ello es muy importante saber qué opinan ustedes que están del otro lado. Por eso desde ya abrimos nuestro número de WhatsApp, 2613-444444. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Bueno, esto que también hacía referencia a Mari. ¿Te cuesta conseguir ropa de tu talle? ¿O conoces a alguien que te diga, che, la verdad que quiero ir a comprar ropa, no consigo mi talle? Ya sea, para alguien que tiene el cuerpo chiquitito o para alguien que tiene el cuerpo grande. ¿no? Vamos, a, a, vamos a escuchar las dos posturas, así que desde ya mandanos eh, tu mensaje que es un tema que la verdad que va a estar bastante bueno. Por eso hemos invitado Dos posturas totalmente distintas para que nos cuenten cómo es la experiencia de ellas a la hora de ir a comprar ropa, qué es lo que les pasa, qué sensaciones sienten a la hora que entran a un local y que dicen, quiero este talle y dicen, no, chicas, directamente este talle no lo tenemos. Vamos a presentar a Mariela de Cunto Hola, Ella Dani. Es, Hola, chicas. ¿cómo chicas? Va? Gracias. Ella es modelo. Y a Sabrina Martínez García, modelo Plus size ¿Cómo están, chicas? Todo bien, todo tranqui. Nervios, no. supongo. No, así. Vamos, no, no. A, a relajar genera expectativa esto de que en poquito conozcamos el estudio que se ha realizado a nivel país? Eh, que va a dar pie a una tabla de talles de acuerdo al cuerpo de los argentinos? Sí. ¿Y que si Dios quiere va a posibilitar que se cumpla con la ley de talles? Sí, me parece una noticia muy positiva y muy justa para todas. Eh, porque es verdad lo que comentaba Dani, que muchas veces que cuando vamos a comprar ropa, en mi caso... Eh, hasta el taller más chico me queda grande uh -huh. Y mm, yo también al estar muy expuesta a las redes eh, Me ven cómo me queda la ropa y hasta soy juzgada por eso Y no está bueno, y también está bueno normalizar Los diferentes tipos de cuerpos y aceptarlos y no juzgarlos Y ser como, como somos Totalmente, claro, y, en, claro. ¿y en tu caso Sabri? En realidad yo creo que el estudio es eh, muy importante Bueno, por lo que hice eh, en sí, o sea, en general por la motivación del estudio, pero porque a ella le queda eh, grande el talle más chico Y para nosotras el talle más grande no entra claro. O sea, yo gracias a Dios he entrado en, en uno de estos eh, talles que están ya estandarizados Pero hay gente que realmente no consigue pantalones, no consigue remeras, no consigue ropa interior Y... Es realmente muy complicado entonces el saber cuál es la realidad que vive nuestro país en cuanto a esto, en cuanto a medidas y, y hacerlo desde, desde una mirada que no juzgue, uh -huh. sino Perfecto. que incluya, creo que es sumamente importante e interesante. Uh -huh. Bien, eh, la verdad es que eh, hablábamos recién de, de estas demoras en la ley de detalles. Mendoza teniendo una desde 2013 sin aplicación, el país reglamentada otra... Desde junio del año pasado. Eh, y, y, ¿Y qué pensaba en relación a esta demora? En, en el medio, la gente, ¿no? Presa de, de esto, de no conseguir, de entrar a un local y ser rebotado o de tener que ir a vestirse a un lugar donde especifican, ¿no? Mm, sí, eh, sí, ropa sí, de talle en un acto de total discriminación. Sí. En realidad yo eh, creo que el sentimiento generalizado es angustia. Uh -huh. Si bien es fue una fiesta total cuando salió la ley de talles, eh, después bueno, vas y recorres el centro y te das cuenta que no, pero es que que no, no se no está cumpliendo. Por eso hablamos no, de la buena noticia de que eh, a ver, haya conciencia de cuál es el cuerpo de los argentinos, a partir de ahí se elabore esta tabla y a partir de la tabla se fabrique la ropa. Esperemos no, y hagamos... Sos escéptica. No, no te veo muy positiva con esto de... No la, la veo convencida. ¿No confías, que, ¿No confías que pueda llegar a pasar? No, en realidad yo no creo que sí. O sea, yo eh, trabajo y he trabajado con muchas marcas. He tenido la suerte de hacerlo. Y conozco muchas personas que... Que apuestan a producir su propia ropa. Uh -huh. Y en ellas confío. Pero en realidad... Eh, lleva mucho trabajo implementar algo así. Y las fábricas están... Eh, da como... Tienen un patrón. Bueno, pero perdón que te interrumpa, pero si la ley sale, sí o sí, claro. o sea, por, es por ley? orden de ¿sé ¿sé ley tienen que tener esos talles y si la fábrica fabrica de tal forma, lo lamento, a fabricar de una forma nueva porque ¿Sí? ¿Sé es ¿sé? ley. Entonces hay que confiar que si ya está el estudio y ya está sancionada, bueno, es porque sí, hay que confiar de, por un de que va totalmente. Sí, sí, sí claro, control ¿Qué? Obviamente, eh, después va a ser muy importante el control, como siempre. Digo que sale una ley, hay que... Ir detrás para ver si se está cumpliendo o no. Tal cual, si no, Pasa hasta pero... con la ley de tránsito, chicas. Sí, chicas. Yo creo que si sí, nosotros, una vez da, eh, reglamentado esto y, y puesto en forma para comenzar a ser cumplido, vemos que esto no pasa, creo que también va en nosotros el llamar y decir, che, o sea, acá no, no está pasando esto. Uh -huh. Fíjense qué están haciendo, entonces hay que meter presión. Me, me interesa mucho la parte cuando. Cada una, experiencia de cada uno, ¿no? Por eso está bueno tener dos posturas distintas. Entran a un local de ropa. ¿Y cómo es la postura de la chica o el chico que los está atendiendo? Directamente es como, no, chicas, acá no van a conseguir talle. ¿Tienen buena onda? ¿Intentan que ustedes se vayan contentas? ¿O ven que la parte empática, la verdad, que no estaría funcionando? Por eso también es importante. como en, Con el gustito sí, que te quedas, ¿no es cierto? Del local. Claro. Bueno, a mí personalmente me pasa que estoy en vestidores y ya la primera... Ay, pero qué flaquita mm. Ay, no sé si te va a entrar, te va a quedar grande este Y no tenemos un talle menos Este ya es el uno. Claro, como que Listo. no te motivan A que bueno, no, tirar, no tenés talle a una para alternativa para claro, No, no, no, no, directamente No, esto no te va a quedar bien uh -huh. No tenemos um, talle más chico Bien Y eh, obvio, no, no te vas con un buen sabor de boca Eso está claro Pero nada, también es una Aprenda a llevarlo y, y Aceptar tu cuerpo y no quedarte con esa impresión Porque al final parece que que una no está bien o una no está bien su cuerpo por así decirte porque claro. no entras en un pantalón o porque te uh -huh. queda grande uh -huh. replantearse replantearse uh -huh. entonces no quedarte con eso eh, vos misma digamos perfecto ¿Y, y en tu caso Sabri yo creo que lo aprendes a llevar o sea también claro. hay locales en los que entras y ya te miran y te miran con una cara como Venís a comprar un regalo, me ha pasado muchas veces Ay, no me digas Sí, ah, sí, ay. me ha pasado muchas veces que me digan Venís a comprar un regalo, ¿en qué te puedo ayudar? Ay, ¿para quién es? ¿Para tu mamá? Y yo sí? no, para mí no, no, quería saber si de casualidad tenías ese romero en mi talle Y ahí es cuando te dicen No, es talle único El talle único será hasta un... ¿Qué onda? El talle único, eh, pero hay no, que sacarlo no, sí, sí, directamente sí. Está ¿Sí? arraigado En, en uh -huh. los lugares de ropa De una forma impresionante me ha pasado gente que me atienda con buena onda y que sienta un poco de pena y compasión hacia conmigo. Y no digas la hay... palabra pena, sacala, no, pero, es horrible. Pero la gente, no, no, como la si gente quiera. siente pena, o sea, eh, si bien una palabra es horrible, te miran con pena, vos te das cuenta. Entonces es como que, no sé, si es un pantalón que está de moda, qué sé yo, te lo querés comprar en tu talle y lo fabrican hasta el 46 y vos sos 10 talles más, es imposible, entonces te dicen... Ay, es que llega hasta este tal. Claro, no y te podés vestir eh, de la moda. moda. No, no, o sea, hay lugares. Uh -huh. Hay lugares que yo, ya de grande y trabajando en esto, he, he aprendido, he reconocido y, y voy ahí siempre y te tratan con la mejor onda y con todo el amor. Pero bueno, ya si vas a un lugar que claramente no vende ropa de tu tal y te miran como diciendo, acá no vas a conseguir mucho, o sea. Bueno, chicas, pedimos mensajes, le preguntamos a la gente cuánto cuesta, cuánto les cuesta conseguir ropa, si mucho, poco, si tienen alguien en la familia que padece esta situación y han llegado mensajes. A ver, a ver qué nos dicen ustedes que están del otro lado. Eh, dice, es tan duro y tan discriminatorio el tema de los talles que además los probadores de la mayoría de las tiendas son igual discriminadores. Yo no entro ni en los probadores. Bueno, mirá, ¿no? Que otro tema, eso nos dice Adriana de Ciudad. Es importante que se cumpla la ley de talles, me pasa con mi papá, solo hay un lugar que vende su talle y termino pagando fortunas. Hola, buenas tardes, interesante el tema. En mi caso, mi hija tiene 8 años, es muy delgada y muy alta. En su caso no encuentra talles para ella. El talle 14, que es largo de brazos y piernas, es muy ancho de caderas y conseguir buscar es una pérdida de tiempo. Siempre termina en una modista para... A agregarle puños. No solo los adultos padecen esto, los niños también. Gracias. Hola, no solo no, no se consiguen tallas de ropa, a mí me cuesta mucho conseguir tallas de zapatos o zapatillas para dama. Hola chicas, a los varones nos pasa exactamente igual, bueno, qué, qué, qué bueno leer eso también. Y no hay tanta variedad de ropa precio, por eso empecé a hacerme yo mi propia ah, ropa. Mira, qué bonito. Siempre tuve mucho gusto, nunca encuentro camisolas o vestidos para 125 de sisa. Mi hija mide un 1,75 75 y cuando no le quedan cortos los pantalones, le quedan cortas las mangas del suéter o camisas. No hay ley de talles y de calzado ni hablar. Hola, buenas tardes. En Mendoza hay un único local con talles reales a partir del talle 48. ¿Al 70 o hasta a veces hasta el 70? Es la única marca que si cumple con la ley de talles desde hace muchísimos años. Hola, buenas tardes. Desde hace algún tiempo suelo pasar por un paseo de compras en Puente Olive. Ahí para mi, fe, para mi feliz sorpresa vi un negocio de ropa para grandes talles. Saludos desde Luján de Cuyo, nos manda Alfredo. Hola, yo no consigo ropa, tengo brazos gordos y espalda ancha Todas las mangas son finitas Te pregunto Mario, vos si sabes un poquito más En la parte de calzados, ¿también entra en la ley de talles en el estudio? Eh, no, es, tiene que ver con la tabla de talles para indumentaria Bien. No se habla de calzados No se habla de calzados De todas maneras... Eh, lo, lo, lo preocupante de esto o lo interesante, mejor uh -huh. vamos a decir de tener una ley de talles no tiene, na, no tiene solo que ver con que consiga ropa la persona más delgadita o la más uh -huh. rellenita, sino que los talles sean Real. reales, uh -huh. porque sí. sucede que hay gente que no, está, eh, no se considera ni rellenita ni delgadita y aún así va a pedir un tallo y dice, pero qué loco, no entro en un 38, no entro en un 40, sí. soy 46 en esto, soy pero 42 en sí. aquel. ¿Lo, lo, los moldes, ¿no? Sí, pero te preguntan dependiendo son qué marca soy un tallo o soy otra, dependiendo sí. del calcio. Claro, sí. La moldería es distinta, sí. Un desorden total. Y en zapatos es peor. Hay que ligar el, el mensaje, eh, es muy difícil uh -huh. conseguir calzado que esté hecho para empeines anchos, por ejemplo, sí. o para el pie un poquito más gordo, o sea, en mi vida he conseguido unos estiletos que me queden bien, por ejemplo. Entonces, es como que va esto en todo y es, es un poco también de, de lo que nos viene de arriba, o sea, de la llegada del, del ser un poco, del decir quizás la chica gordita o la muy flaquita o la que no entra en un estándar definido y bueno, es que no se ponga lo que hay. Es que aparte de eso, ¿no? ¿Cuál es el estándar definido? Porque desde chiquita nos meten a la cabeza que... Eh, la, la, la, el, el, el talle real o las medidas reales es el 90, 90 60, 90, 90 viste que de chiquita tú te medías ay no, yo estoy casi ahí sí, sí. entonces desde ahí ya hay que cambiar uh -huh. señora, señor, el 90, el 60, el 90 fue o sea no existe un, un, una curva real para poder basarse en los cuerpos de las mujeres y de los hombres desde ya hay que cambiar eso pero por sobre todo esto que decías ¿no? de, de un zapato, de que en un lugar consigo uno en el otro pero, otro por eso es interesante este estudio antropométrico que sí. ha hecho el INTI eh, y que es un paso. ...hacia esta tabla de tallas argentina, eh, es, es interesante porque vamos a saber realmente cómo es el cuerpo del argentino. Claro. O sea, no es lo mismo el cuerpo de una mujer europea que el cuerpo de una mujer latina. Eh, y, y lo mismo de diferencia se da entre los distintos países, así que por eso decíamos al arranque, venimos con una buena... Está, es está un paso bueno que, que se ha hecho uh -huh. esto, ¿no? Se sí. ha medido el cuerpo de más de 13.000 personas en el país uh -huh. y de distintas provincias, uh -huh. ¿no? Es buena esa sí. en, en el caso, por ejemplo, me, me quedo un poquito acá con, con Mari Viste que también pasa esto que te dicen ahí? Pero si vos sos flaca O sea, vos sí. más allá de que te quede grande o no Sos flaca, lo mismo se te luce Como si con si... prioridad sí. O porque ser flaca ya está uh -huh. bueno Y todo te queda bien Y no es así tampoco O sea, a mí me pasa que muchos jeans, por ejemplo se me veo plana O sea, no tengo ningún tipo de curva ni nada Por, por, por esto mismo, por el calce Porque no uh -huh. es mi talle porque quizás no es que yo esté muy flaca o esté enferma o te tilden de no sé qué, sino que no es mi talle y no me está agarrando bien el cuerpo, básicamente. Claro. Entonces ya se basan en eso, ¿entendés? Uh -huh. En que el talle más chiquito y te queda grande y... Hace algo porque estás mal, ¿entendés? Bueno, claro, imagínate, uh -huh. se desencadenan un montón de temas Se desencadenan que, un de, montón de Trastornos de alimentación, obvio Ni hablar esto que decía de los probadores Que tampoco podemos pasarlo de largo, que es verdad O sea, los probadores son así, con cortinas chiquitas Que ya por sí uno que decía que sí, no entra sí, sí, sí. Ni siquiera eso, o sea, te ve absolutamente todo sí, el mundo total. Son re incómodos eh, eh, Chicas, ¿cómo les limitó la vida esto? ¿De conseguir o no conseguir la ropa que necesitaban para determinado momento? Eh... <risa> Yo creo que la ropa es una limitación muy grande cuando dejas que te afecte Total. mentalmente. Eh, yo pasé por muchas etapas. Tengo 22, los acabo de cumplir y... ¡Qué me chiquita! Me afectó sí. mi fiesta de 15, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué? Me afectó mi fiesta de 15 porque cómo me iba a ver en un vestido y qué era lo que iba a decir la familia, la gente. ¿No la hiciste También, la fiesta? no. Por, eso, no, no, por no. eso, por el tema la eh, Fue, sí, fue uno de los factores eh, En realidad yo creo que eh, Te afectan En muchas cosas de la vida Actualmente, por ejemplo, me afecta cuando salgo a bailar eh, Nada, me quiero poner un top Una falda, me quiero poner un body Quiero ponerme ropa que esté de moda Con brillos, claro. con colores con Y voy a comprar y ¿qué hay? Negro, ¿y qué más hay? Y bueno, capaz conseguís un azul y, ¿Y a vos anímicamente esto te afecta? ¿O lo has sabido llevar? Yo creo que cuando era más chica me afectaba muchísimo más Ahora, como estoy un poco más metida en el mundo de la moda Y, y tengo más eh, recursos Sería, tengo más recursos Me puedo vestir como quiero, me puedo poner lo que quiero Y, y, y no hay mucha variación en mí Pero sí, me afecta obviamente esto de Quiero salir el sábado a bailar con mis amigas y mis amigas van y en cualquier local consiguen la ropa que quieren. ¿Qué, qué te dicen uh -huh. tus amigas? Y nada, no. yo creo que uno se se, sol, se solidarizan con, conmigo y, y me ayudan a buscar y a hacer lo posible por conseguir algo que... ¿Y, y en que tu valo. caso, Mariela? Eh, no, en ¿Te, te ha limitado esta situación? ¿Psicológicamente te ha afectado? Eh... A ver, a mí mucho la opinión de, de los demás no, no me importa en ese sentido. Sí, si, eh, en las redes, por ejemplo. O ¿En las redes te en, en las redes me, me han escrito muchos mensajes como criticando mi cuerpo. Por la delgadez, la delgades, que estás enferma, que enferma. Que no des ese ejemplo también, ¿o no? Como, ¿cómo vas a claro, subir eso? Claro, exactamente. Que ser tan flaca y en sí. realidad tenés un problema de salud? Sí. ¿Qué? Sí, sí. Eso también. Sí, las redes son todo un tema y más cuando uno está expuesta y expone tu cuerpo... Eh, a mí lo que más me llama la atención es que son mujeres, además, sí, las, que, las primeras en criticar, las primeras en decirte, eh, ¿por qué mostras esto? Esto no está bien. Hay chicas de 15 años que por ahí te están viendo y son más gorditas y quieren estar como. Es como aceptemos el físico de todo el mundo, ¿entendés? Uh -huh. Nadie sabe por qué una está flaca, por qué una está gorda o por qué está como está, no pasa por ahí. Por ahí entonces, no hay un entonces, por qué uno es así. Exactamente, y listo. no hay un por qué. Entonces, no juzgar también y aceptar. Han llegado más mensajes, la gente vamos. se reprende con este tema, les hemos preguntado cuánto cuesta conseguir eh, su talle cuando salen de compras y vamos a ver qué dicen al 261-344-4444. a ver, ponemos en pantalla y compartimos las opiniones de ustedes. Se entiende la postura de la ley de talles, pero las mujeres creen que porque haya el talle para ellas le va a quedar igual que un 38 por más que una tenga predisposición eso no alcanza y los costos también no van a ser lo mismo, un talle 38 no es igual, no, no, bueno, pues no tendría que ser así, se tendrían claro, que hacer todos los precios todo iguales. a ver Buenas, ¿cómo va? Si sí, la verdad uno se siente hasta discriminado al no encontrar talle, la verdad sería lo mejor la ley de talle, beneficiaría a una gran parte de la sociedad. Buenas tardes, soy una persona con obesidad mórbida y me es imposible conseguir ropa y ni hablar de precios y calidad. Todo te queda al cupo y en salud ni hablar, no tenemos ni ambulancia para los gorditos como nos dicen. Hola chicas, es un desastre, yo tengo mi esposo y mi hijo con problema de talle, hasta zapatillas me cuesta conseguir 46 o 47. Muy bueno el programa, entré a un probador y me probé a oscuras, porque la luz... Todo lo que está mal. Hola, tengo 62 años y 47 kilos de peso. Nunca encuentro ropa. Los talles son para señoras eh, o los talles para señoras son grandes. Lo que me sirve es de niñas. Buenas tardes. Yo no consigo ropa talle grande y si por casualidad conseguís, tienen una confección malísima. Gracias, porque nadie habla de los talles grandes. Siempre te critican o te miran mal. Eso nos dice Raquel. Hola, buenas tardes, soy Romina de la Valle, tengo 26 años y también me cuesta conseguir ropa. En el centro la ropa linda y a la moda llega solo hasta el talle 46 del 48 en adelante, siempre te muestran la peor ropa. Hola chicas, es verdad que los talles no son estándar, varían mucho de un lugar a otro y te dicen que son talles únicos, muy grandes o muy chicos, lindo programa. Buenas chicas, a mí, lo de la ropa ya, eh, a mí lo de la ropa ya pasó hace años, me la hago hacer, me pasa con el calzado hace años que escucho Solo recibimos un par de 40 por remera, resulta que la mayoría de las mendocinas calzamos 39 a 40 Solo hay un lugar en Mendoza que trae hasta 42, obvio, caro Hola chicas, hago estampados personalizados y como vendedora no consigo talles grandes para personas reales como yo Llegan hasta el talle XXL Yo soy XXXL Y ni para mí consigo Hola, me cuesta conseguir ropa medida Hola chicas, ni hablar Claro, bueno, también viste ropa interior, no, interior. Mira, sí. Uh -huh. Buenas tardes No se encuentra ropa de talles grandes Y si hay es muy caro Y no se consigue tampoco ropa como para eventos Fiestas especialmente Eso decías de eventos vos Y también el tema de la ropa interior La ropa interior y, y la ropa para fiestas Yo creo que es lo más difícil de conseguir O sea, eh, yo me acuerdo En la época que me egresé, hace como cuatro años Me compré un vestido Porque era el único que me quedaba Y era medianamente lindo Y claro, obvio, después vi a todas las egresadas Que tenían un cuerpo similar al mío Con el mismo vestido en distintos colores oh, claro. Porque no es que hay Una uh -huh. cantidad exorbitante no, De verdad. diseños como puedes conseguir uh -huh. eh, me, me pasó Después de leer los mensajes Que me pinché, chicas me, me dio un bajón porque venía con toda la expectativa al arranque del programa con esto de, bueno, listo, si hay una tabla argentina, ya las fábricas eh, se van a poner en, en, en onda y van a hacer la ropa de acuerdo a cómo es el cuerpo en nuestro país. Y, y después de leer los mensajes pensé, bueno, hay que ver si las fábricas le ponen onda y tienen tantas ganas de fabricar un 28 como un 48, porque también sí. puede pasar que algunas digan, bueno, yo voy a fabricar, sí, de acuerdo a esta tabla, pero de acá hasta acá. Y sigamos con el mismo problema Pero es que no lo tienen que hacer por ley no, yo no, no, no, no, no de... No pueden manejar tu negocio, o sea, va a haber una tabla sí. Y una ley de talles Y bueno, que tenés que fabricar, pero no es que puedan ir Y decirte, vos tenés que fabricar Del 1 hasta el 100 Todos No, bueno, claro, sí, sí es así, claro claro sí Y el tema de costos también es sí. Pero, espera, porque aún me... capaz que yo contesté Cuando leí el mensaje, porque dije No, pero no puedo creer lo que estoy leyendo ¿Puede ser que un talle cueste más que otro talle? Sí, Obvio Claro, claro, claro. O sea ah. Bueno, yo me estoy sorprendiendo sí, Obvio. Es Un montón Yo he visto, no sé En, en locales conocidos Del centro, suponete Ahora que se usan los colores de jean eh, Los colores Sí, bien digo De pantalones de jean Verdes, ¿viste sí, sí. Que están en, en tendencia eh, Un pantalón así Suponete que Sale como caro 5 mil pesos Como caro Sí si yo lo consigo, para mi talla en Buenos Aires sale 18 No Y con suerte, y con suerte Y una campera de cuero te sale Si para vos o para ustedes sale 30 mil pesos Para mí sale 50 Y realmente la diferencia de precios es abismal y ni te puedo explicar en, en ropa de fiesta eh, Antes de terminar, importante lo que comunican ustedes acá en las redes Porque las dos son, son modelos Me imagino que deben tener un compromiso bastante grande ¿no? A la hora de, de comunicar Vos, Ari, tu postura Y vos, Mari, desde la tuya ¿Cómo es esa intervención? que, que tienen? no Esa ahí de vuelta con los seguidores ¿Mensajes muchos a vos? Muchos a vos eh, No sé si... vamos no, no, Bien eh, Yo he recibido, bueno Como Eda Muchas críticas y muchos aplausos también uh -huh, uh -huh. por lo que hago. Eh, hay mucha gente que no puede creer que me muestre como soy porque denoto a que la gente se enferme y sea gorda como yo y eso lo dicen claramente sin tener ningún conocimiento de, de lo que dicen. Pero yo, bueno, en, en mi Instagram... lo estamos compartiendo en pantalla. Sí. En mi Instagram tengo eh, muchos locales de ropa, muchos emprendedores, mucha gente que, que apuesta a fabricar una, una curva de talleres reales. Uh -huh. eh, que son, bueno, marcas que amo y que he tomado como mías porque realmente es muy difícil vestirnos como queremos y es genial encontrar lugares. Y tengo seguidores que son... Tengo una comunidad muy chiquita, no llevo a los 3.000 seguidores, pero son seguidores súper fieles y que cada vez que tengo un tienen un problema me encuentro con que me mandan un mensaje y me dicen Ay, Sabri, ¿dónde puedo conseguir claro. tal cosa? Se han identificado con tal vos. Tal cual. Sí, y yo, lindo. bueno, intento darles una mano en eso y por eso acepté esta invitación porque creo que el compromiso de que nosotras dos y todas podamos vestirnos como queremos y que haga lo mismo para ella, que para mí, sí. sería genial. Sí. Excelente. Caso, bueno, o sea, también, también Mariela me tiene me Instagram, Instagram. Sí. ahí lo compartimos. Bueno, a mí me pasa lo mismo, o sea, tanto tengo como los haters, digamos, que son los primeros en criticar. Uh -huh. Y una vez que yo doy mi postura y doy mi opinión y digo que no se pueden guiar por, por una foto o por un físico o tildarme de enferma por una foto, eh, obviamente saltan millones de seguidores a, a defenderme, a decirme que han estado en la misma situación o que nada, se sienten identificados con algún trastorno que hayan pasado o con algún problema igual que yo. Entonces está bueno mostrarse en esa parte muy real en las redes para sentirnos acompañadas también y, y normalizar este tipo de cosas. Me, me, me gustaría después que te quedara una segunda parte de esto porque me quedé pensando mientras las escuchaba lo que le debe pasar a sus familiares cuando ven todo lo que les pasa Cuando le den decir comentarios Tu hija está enferma, tiene esto Sí. Eh, un montón, me sí. parece que eso tiene que quedar en el tintero Para, para seguir tocando Hay toda una red de vínculos que uh -huh. sufren la misma situación Gracias chicas Gracias, gracias por venir y por, gracias. por compartir la experiencia eh,